A las 5 y 24 de la tarde de ayer, 27 de septiembre, ocurrió en la zona de Matanzas un disparo por condiciones climatológicas de una de las dos líneas de transmisión de guiteras Matanzas de 200 kilovoltios como consecuencia de un cable protector partido. Ante esta condición se realizaron acciones para reducir la transferencia de potencia hacia la zona centro-oriental del país. Posteriormente, a las 5 y 52 horas, ocurrió el disparo de la otra línea de transmisión Guiteras Matanzas de 220 kilovoltios, provocando que el Sistema Eléctrico Nacional quedara enlazado por la línea de transmisión Cotorro Matanzas, la cual de manera inmediata salió de servicio al no soportar la transferencia de potencia. Y en esta situación. Provocó un desbalance de potencia por el exceso de generación en la zona occidental y el déficit de generación en la zona centrooriental que causó un fenómeno de inestabilidad en la frecuencia en ambas zonas y por consiguiente la caída total del sistema electroenergético nacional. Sobre los avances en su recuperación conversó el periodista Bernardo Espinosa con el director técnico de la Unión Eléctrica Lázaro Guerra Hernández y decirle que eh, habíamos dicho que el, estamos conformando un microsistema en, en todo el país de manera tal que pudiéramos, con dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es eh, a llegar a darle tensión, o sea, voltaje a las centrales termoeléctricas de manera tal que pudieran comenzar el proceso de arranque. Porque una vez que podamos tener las termoeléctricas arrancadas, ya se puede comenzar el proceso de restauración con mayor rapidez para poder garantizar una integridad del sistema eléctrico y garantizando la, eh, la energización de las líneas de transmisión que interconectan a todo el sistema. Así que es un objetivo fundamental en todo proceso de restauración que es las grandes centrales termoeléctricas o las centrales termoeléctricas en caso en caso nuestro poder llegarle con tensión de manera tal que pudieran comenzar el proceso de arranque que no pueden hacerlo por sí solos, Tienen que llevar, tienen que tener energía para poder... Eh, comenzar el proceso de arranque, eso se, o sea, a, ayer se pudo lograr en varias centrales termoeléctricas la unidad 5 de la termoeléctrica de 10 de octubre en este momento tiene que haber encendida desde las 6 y 36 minutos de la, de la mañana, quiere decir sí, que esta es otra unidad que se va a incorporar al sistema y ya comenzaron el proceso de arranque, la unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, eh, Néstor Bar la unidad de Antonio Vitera, o sea, la termoeléctrica de Antonio Vitera, que ya también comenzó pues, el proceso de arranque a partir de un microsistema que se realizó a partir de la del siglo de, la, de el gas Varadero, y a partir de ahí se pudo eh, llegar con energía eléctrica hasta la central termoeléctrica Antonio Vitera y comenzar el proceso de arranque, que desde las 5 y 36 minutos comenzó el proceso de arranque de esta central. Lo mismo ocurrió con la, la unidad 3 de la central Carlos Manuel de Césped, que también ya comenzó el, el proceso de arranque quiere decir que en estos momentos estamos con eh, la unidad con la unidad 1 de Felton en servicio y cuatro unidades más que están en proceso de arranque en el sistema, quiere decir sí, que esto es una noticia que es buena para el, del proceso, para el proceso de restauración porque cuando sincronice estas unidades de sistema se puede garantizar una mayor celeridad en eh, la sincronización del resto de las unidades por supuesto y, la, y, y el servicio eléctrico se puede restablecer con, con mayor rapidez y el otro objetivo, por supuesto, que tienen los microsistemas es eh, garantizar el servicio eléctrico en una parte de, de, del, del sistema, quiere decir que esas dos funciones es la que tienen y, y, es, y es la estrategia que siempre se sigue en los procesos de restauración, que es la creación de microsistemas que permitan garantizar estos dos grandes objetivos: el primero, llegar a las termoeléctricas y comenzar los procesos de arranque para garantizar una, un, una distribución más masiva de la energía en a nivel nacional y por supuesto también el otro objetivo es ya ir dando servicio eléctrico en algunas localidades que lo permita en función de la disponibilidad que tengamos de generación distribuida en cada uno de los territorios. Tenemos en el, ya en servicio en el gas varadero y en el gas eh, boca de Jaruco una unidad que ya está entregando energía y está participando en, la, en el microsistema que tiene incluida la, por supuesto la capital del país eh, que ya tenemos un grupo también de circuito que... que que se pudieron energizar y otros microsistemas en todas las provin en cada una de las provincias que han garantizado también un nivel de servicio eléctrico. Las provincias que si sí no se ha podido eh, hacer microsistemas todavía es en Pinar del Río, también está asociado con la con, con azote la, con la del, del huracán Ian, en Artemisa y en Mayabeque, que es estas tres esta provincias sí no ha sido posible hacer microsistemas, el resto de las provincias de alguna manera han hecho sus microsistemas, que no garantiza, por supuesto, la totalidad de la población, como es lógico, pero garantiza un nivel de, de servicio y, sobre todo, garantiza lo, los caminos para llegar a la, a la centrales termológicas y poder cumplir el requisito de poder tener en servicio las grandes unidades térmicas que nos permitan garantizar la restauración del sistema. Esa es la condición que tenemos y los avances que hemos tenido en la, en la madrugada, quiere decir que hemos podido llegar a un grupo de termolética, cuando tengamos esa termoética en servicio, ya las otras unidades dentro de la propia termolética, por supuesto, pueden comenzar a arranque. Las que estén disponibles se hace una revisión, sobre todo en el caso de Mariel tenemos que hacer la revisión porque por ahí pasó también, o sea, hubo daños que, que provocó también el, la, el huracán Ian, de lluvia y vientos que hubo en la termolética, que hacer un grupo de revisiones, pero en la termolética de Santa Cruz, en la, en la en la de los manuel de césped de la propia guitera, la, la propia central de 10 de octubre, sí pueden, eh, por supuesto, ir eh, rente, que la unidad que en estos momentos no hay ninguna unidad de rente porque no ha sido posible todavía llegar con tensión ahí a la, a la temorética de rente, que ya con la unidad de efecto en el servicio, ya va a ser, va, o sea, tenemos que buscar la estrategia para llegar con tensión a la, a la temorética de rente y, por supuesto, comenzar también el proceso de restauración en esa, en esa región, que sí, que eso es lo que tenemos de, de trabajo en el días cumplir con los requerimientos de seguir sincronizando las termoeléctricas, garantizando los microsistemas para ir, para ir garantizando un nivel de, de, de carga y, y la línea de transmisión, ir reconfigurando nuevamente el, el sistema interconectado nacional de manera que nos permita garantizar un nivel de servicio importante al, a la red.